Continuó el baloncesto superior aquí de San Francisco con una gran asistencia otra vez. Fue ya la tercera jornada y por tercera ocasión de manera consecutiva tuvimos una gran asistencia en el pabellón Mario Ortega. Ahí vemos el partido a primera hora. Eso fue un partidazo donde Santa Ana, crédito a ellos, dominaron prácticamente todo el partido. Aunque cayeron debajo en una ocasión de unos 8, 10 puntos. Por ahí se mantuvo el partido. El equipo de Máximo Gómez que nunca deja de ser difícil. Pero la victoria finalmente 84-82 frente al conjunto de Máximo Gómez que ahora caen con foja de 1 y 2 en el torneo. Ya llegamos a la primera mitad de la vuelta regular y para entonces el equipo de Santa Ana fue nuestra tercera victoria en igual cantidad de partidos. Una victoria que tiene un gran sabor, Junior Matrille, porque yo me atrevo a decir, usted no quiso... Usted no quiso que yo lo dijera anoche en la transmisión, pero yo me atrevo a decir. No, porque estamos... Que está, recuerde que en la transmisión no somos... No somos ni, de Santa Ana esa, No, no bueno, pero somos, esa. pero no debemos expresar. No, no, no, claro, no somos... No verdad, podemos, parciales, No podemos estarnos burlando como andan no, no, no, dos no, no, no. do panchos por aquí. Tranquilo, tranquilo. Pero, generalmente, Junior, es así. Con tres victorias, pues es muy complicado que usted se quede fuera en un torneo donde clasifican tres de cuatro. Eso es verdad, pero todavía no hay clasificación para... No, de manera equipo, oficial Porque no. todavía los tres equipos que están compitiendo contigo pueden llegar a tres victorias. Como hay una garantía de clasificación es si tú ganas el próximo partido, porque ya con cuatro sí es imposible que tengamos a más equipos, más de uno, que pueda alcanzarte. Las posibilidades son muchas, pero todavía no hay nada garantizado ni nada seguro y te voy a decir públicamente algo que no me ha agradado mucho, se lo comunicaba tanto a Abdiel como a Jeffrey como gerente que los veo muy gozando, muy triunfalistas y eso no es para eso, todavía falta mucho baloncesto y yo creo que la inexperiencia de los dos es lo que le ha provocado estar brincando y gozando y que no le vaya a nosotros. otros. Cuando hay uno está ganando, ahí de la, no, eso, DJ, el, el, la brincadera no. no es nada, no, no, porque eso es parte de la emoción que tú sientes ahí, por eso no lo vamos a culpar a ellos. Eso es una emoción que sienten los verdaderos fanáticos, pero, porque dice tú eres fanático o eres gerente. Bueno, las dos cosas, porque tú eres primero para ser gerente, tienes que sentir por esa franquicia y no, no hay forma, yo con eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en estar pasillando tanto, tantas fotos como si ellos fueran los fanáticos. O sea, están aprovechándose de que manejan las cuentas para estar haciendo eso. Y están burlándose también de una manera inteligente de los otros sin tener que hacerlo. Pues todavía no hemos clasificado ni hemos logrado nada. Usted ganó el campeonato. Ahora que falta Mambo. Pero ellos lo van a ir aprendiendo poco a poco. Eh, lo que no quiero es que se contagien los demás jugadores porque eso es peligroso. Debo de sacar en ese partido lo que más me agradó, además de los puntos del policía, que sacó la cara a la hora buena. Fue el aporte del de jovencito Juan Luis Betance, ¿Qué clase de juego tuvo ese niño? Viniendo de la banca, aprovechando el último cuarto, lo jugó completo y, y lo hizo de maravilla. A mí me encantó ver a ese niño que es jovencito, que es una de las piezas que nosotros buscamos eh, para que esté en el grupo. Entendíamos que le estaba yendo muy bien en los torneos eh, de las diferentes comunidades. Y ahí está jugando, aprovechando que su dirigente también es Danilo Jerez, que lo conoce y que ha tenido muy buen desenvolvimiento. Eh, lo de Mani de Villarriba, que se si, llama Emanuel Morel, Manny. pero Mani, eh, ¿cuántos rebotes? ¿Cinco o seis rebotes? Muy buenos. Eh, claro, no fue perfecto su juego porque al principio se vio bastante mal viendo pues, balones, pero era un juego difícil, Ricky. Y yo creo que cualquier cosa que nos dieran esos jovencitos para ayudar a un Kelvin Peña que estaba sí, do, es a que al dolorido es de una pierna, me lo dijo temprano, o sea, fue muy responsable eh, el pollito. Y nosotros decidimos jugar con él porque él merecía no estar ahí. Lo mismo que el trabajo realizado por Nelfi Devares, que se faja defensivamente, la rabia que ayer no tuvo su mejor juego ofensivo, pero tuvo que exigir un poco más su defensa. Porque fue un juego complicado. Cuando tú enfrentas a Máximo Gómez, tú tienes obligatoriamente que hacer las cosas bien porque ellos te van a, mart a martillar fuerte, te van a castigar. Máximo Gómez es un equipo que tiene todo mi respeto y, y es el campeón de la edición claro, pasada. Y los más ganadores también. Fíjate, Junior, un todo te iba a mencionar un guerrero Kelvin Peña incluso ya tú mencionabas voy jugando a media capacidad ten cuidado con eso a poner más. jugando a media capacidad y también eh, se lastimó en un momento Kelvin y aún así continúa sí. el partido no fue su mejor encuentro pero ya todos sabemos las condiciones de él antes de pasar con los mejores por Santa Ana cabe de destacar otra vez la buena actuación que tuvo de Blea Gramonte ayer Junior con 23 puntos y 10 rebotes un doble doble para él ha tenido muy buenos tres partidos en los que va del torneo, eso es algo completamente normal estamos hablando de uno de los mejores jugadores de baloncesto que tiene nuestra ciudad en estos precisos momentos y que viene también de ser el jugador más valioso del torneo pasado en la vuelta regular por el equipo de Santa Ana entonces otra vez Brailing, la antigua fue uno de los mejores incluso tenemos unas imágenes con respecto a eso, por ahí 28 puntos para el policía, se ha visto mucho mejor en los últimos dos encuentros 28 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias e incluso el partido anterior también le fue muy bien, me parece que 20 puntos por ahí estuvo el asunto con respecto al joven nativo del barrio Santa Ana. Y entonces también Maxi Exo, que hasta ha estado de una manera también muy contundente en lo que va del torneo. Otro partido también muy no, importante abrazo, para él. Está muy bien. Sí, ha sido una de las figuras, Junior, que ha llevado... Ayer 21 puntos y 20 rebotes, o sea, el tipo... El tipo acabó ahí abajo de, del tablero, en la zona de la pintura, fue, ha sido de gran importancia para el conjunto de Santa Ana. Y entonces ya decíamos que elvin Peña con 11 puntos, no fue su mejor partido, 7 asistencias. Pero todo esto verdad producto de que el hombre está jugando a media capacidad, producto de una lesión en una de sus piernas, que vuelvo y repito, hubo un momento que también se, se lastimó y aún así siguió jugando. En el partido. Tenemos las palabras que tuvimos la oportunidad de conversar con Danilo Jerez después del de partido, después de la victoria, que nos pone con tres victorias y cero derrota. Vamos a escuchar, señor director, las palabras del dirigente del conjunto Santa Ana. Danilo Jerez, Danilo. dirigente del conjunto de Santa Ana. Bueno, después de un partido muy intenso, conversamos con el dirigente del Club Santa Ana, Danilo Jerez. Danilo, un partido muy difícil frente a Máximo Gómez, pero finalmente se logró la victoria. Sí, así mismo, fue un partido que tuvo muchos altos y bajos. Realmente no fue nuestro mejor partido de día de hoy, pero gracias a Dios en la defensa está funcionando mucho y también los muchachos jóvenes también han entrado a portar. ¿Dónde estuvo la clave? Tomando en cuenta que hubo un momento donde parecía que Máximo Gómez tenía la oportunidad del partido, pero finalmente logramos la victoria. Realmente la actitud de los muchachos, honestamente los muchachos, estas victorias son de ellos, honestamente ellos han estado muy intensos, realmente han querido defender y han jugado siempre en equipo sin ningún tipo de egoísmo y nuestros dos refuerzos honestamente han venido a sumarle a ellos y ayudarlos a los muchachos. Tomando en cuenta que nos ponemos con tres victorias y cero derrotas, eso es una marca muy buena, tomando en cuenta que nos acerca bastante a lo que podría ser la clasificación, ¿qué significa para ti como dirigente esto? No, realmente es un aliciente para nosotros, honestamente no éramos no para estar en este lugar, eh, para todo el mundo, pero hemos hecho el trabajo, nuestro capitán Brailín Antigua también ha hecho un gran trabajo de, de menos a más en el torneo, y creo que estas tres victorias es un premio, honestamente al gran trabajo que se ha hecho, tanto desde la directiva, la gerencia y también dentro de cancha. Bueno, Danilo, muchísimas gracias. Y entonces seguir invitando a la fanaticada a que se den cita aquí al techado Mario Ortega, porque esto es de película, un tremendo espectáculo es lo que estamos disfrutando. Bueno, ahí tuvieron las palabras del director.